hola qué tal Gonzayas bienvenidos a un nuevo video. ya por fin el verano llegó aquí a British Columbia en la parte de Bornaby ya tenemos un poquito más de, de sol <risa> y bueno por poquito más decimos que estamos hablando de que ahorita ya estamos casi entre 25 grados casi hoy estuvo esperado que fueran 30 grados centígrados el calor no está intenso la se siente rico, se siente bien después de un tiempo pues de tener días nublados, bastante lluviosos pues ahorita ya inclusive ya tenemos acá el outfit más este, de verano ¿no? yo por ejemplo ahorita ya ando usando short y pues ya con chanclas directamente para disfrutar este clima que si, si, en, si bien eh, no es algo frecuente aquí en Canadá este, el tener el solecito es algo que se agradece mucho la gente la gente cambia completamente de estado de ánimo o sea de repente a nuestro landlord por ejemplo a él este, le gusta cuidar mucho su jardín y dentro de este jardín pone muchas flores de colores en esta época y justo entre ayer y hoy lo escuchamos y se pone más feliz con esto de que ya sale el sol y aquí de este lado tenemos a mi esposa y a Tenochito. Tenochito disfrutando ya de este calorcito, ya también con su shortcito. ¡Ay! ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Y cómo estás, mi amor? Les estaba contando a los gonzayas que cómo se pone nuestro landlord al momento de que ya hay sol. Empieza a poner sus, este, sus, flor, sus flores y se pone todo bien contento. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ay, este bien, bien, el Señor, este, el Señor está muy contento. De hecho, creo que no, no creo que sea el único, creo que somos varios que ya nos ponemos contentos de que ya hay días soleados, de que ya hay más luz de día. Y pues sí, pero en especial a Él, yo lo visualizaba eh, meses atrás, a veces cuando nos encontrábamos, nos saludábamos y era como buenos días, buenas tardes y hasta ahí y ahora ya es así de, ay, hola, ¿cómo está?, ¿no?, qué bonito bebé, y este, y oh, qué día tan asoleado, y cosas así por el estilo, y se le nota y se le escucha muy contento, además de que le gusta adornar muy bien su, su jardín. Sí, y pues así andamos ya con un mejor clima, este, definitivamente las cosas cambian con este tipo de ambiente. Y bueno, González, el día de hoy les quería contar al respecto de una anécdota de una compañera de trabajo ella es de la India y cómo fue que llegó con su esposo aquí después de casi dos años dos años casi medio es que van a tener la oportunidad de vivir juntos después de casi dos años se ven nuevamente aquí en Canadá y bueno eh, vamos a contarles cómo es este tema ella cuando se vino a Canadá todavía no se había casado con esta persona con su chico eran novios, se gustaban pero simplemente hasta ahí era una relación que mantenían de noviazgo y cuando ella llega aquí a estudiar viene a estudiar a Alberta un diplomado de seguridad el diplomado está para estudiarse de dos años y consigue estudiar año y medio se acelera un poquito en el tema de las materias y empieza a estudiar en dos años en un año y medio una vez que termina este año y medio año y medio de estudiar Empieza con su Postgraduation Work Permit. Lo termina aproximadamente por ahí de noviembre. Estamos ahorita en el 22. Ella lo termina en el 21. Y empieza su procedimiento para su Postgraduation Work Permit. Viaja a la India en enero de este año, enero del 2022. Y se casa con su chico. Dice, ¿sabes qué? Pues vamos en serio. Nos vamos a casar y este eh, empiezan una y siguen con su relación se seguían viendo este por videollamadas se comunicaban por chat y en este tiempo que ella estuvo de estudiante internacional pues también había viajado a la India no pero es hasta este momento que ellos deciden casarse y una vez que se casan entonces esta se llama Survi empieza a trabajar en la empresa en la que yo trabajo y por ahí de febrero marzo es que empieza a trabajar ya se habían casado en enero y entonces empieza ese procedimiento para que su ahora esposo se venga a Canadá y él obtenga un permiso de trabajo abierto llega aquí a Canadá y entonces ya le dan su permiso de trabajo y acaba de llegar hace como dos semanas aproximadamente, hace una semana y ¿cómo son las cosas? la verdad se me hace algo padre, algo bonito porque independientemente el orden Quizás es el mismo método, lo platicaba con mi esposa, es el mismo método de que se viene estudiante internacional y su esposo, pero lo que a mí me llama la atención es que no se vinieron casados, pues, ¿no? O sea, se casaron unos seis meses antes, su noviazgo lo vivieron a larga distancia durante bastante tiempo, y es cuando ella decide justamente, ellos deciden casarse, y en cuestión de seis meses llega aquí al aeropuerto de YVR de Vancouver, y, este, y entonces empieza eh, esta nueva aventura, esta nueva vida, le digo a Survi le digo, órale, ¿qué, ¿qué es lo que son las cosas? Después de dos años de estarse comunicando a distancia, es que ahorita ya va a empezar a tener una nueva, pues una vida diferente hasta cierto punto, ¿no? Ya no va a ser por videollamadas. Corazón, ¿tú qué piensas acerca de las relaciones a distancia? <risa> No, pues está bien <risa> ¿Pero qué piensas? ¿Tan complicadas, difíciles? Pues en lo, perso en lo personal Ay, no sé, es como complicado Yo siento que es posible Se puede tener una, una relación a larga distancia Pero siento que hay que tener como mucha paciencia, madurez Este, no sé <risa> Ay, no no sé, sí, pues, pues son... es que nosotros tuvimos nuestra relación a distancia una vez que llegamos es? Y es complicada en el sentido de que, bueno, nosotros ya estábamos casados, ya éramos esposos Y, y pues sí, o sea, a mí me dolía no verlo, ¿no? O sea, decía, ¿por qué estamos tan distanciados? Quizás como noviazgo es diferente, puede ser, dependiendo qué tan enamorado esté o, o estén, ¿no? Pienso, sí. No sé, sí, no, no sé y, es un tema nuevo para mí no, Y justamente después de Nosotros estuvimos nueve meses, ocho meses e Inclusive en ese tiempo que estuvimos distanciados Un poquito en relación a distancia Fue que de repente dijimos No, ¿sabes qué? Es que no nos sentimos No nos hallamos aquí, ¿no? Y es cuando ya nos queríamos regresar Pero ahorita estos chicos Si bien no vivían juntos Ahorita el tema de que empiecen una nueva vida O sea, la última vez que, que se veían antes de que ella se viniera a Canadá era que estaban justamente este, eh, como novios y que ahora van a empezar su vida como esposos eh, muy, muy diferentes, se me hace muy padre por parte de ellos este, muy eh, este, eh, inspirador para esas personas que queremos venir a Canadá ¿no? eh, gracias a todas las personas que contestaron esta encuesta eh, a todos aquellos que nos siguen en, en este canal de YouTube están suscritos y tienen su alerta les llega este tipo de notificaciones este, hicimos una pequeña encuesta donde preguntábamos de las personas que le llegan esas notificaciones eh, qué tantos estaban aquí en Canadá si estaban planeando en venirse este año o oh, si sí, este, ya estaban aquí, la mayoría de las personas que respondieron a esta pregunta dijeron que este, o ya venían este año o querían venir aquí a Canadá y la, esa es la intención del canal, o sea compartir justamente la vida cómo es que la vivimos acá de este lado, lo que, las impresiones que tenemos y querer venir a vivir a este país es por muchas razones muchas, entre esas muchas, es el tema de la seguridad la seguridad aquí en Canadá es bastante buena es bastante padre estar a las 10 de la noche a las... sí, o sea por ejemplo ahorita en verano en, en esta semana estuvimos a las 10 de la noche con Tenochito un parquecito aquí en Bornaby. estábamos platicando con nuestros suegros y salió el tema de oye no les pasa nada o sea, es, es, es seguro y la verdad nos sentimos muy este... muy tranquilos en ese sentido porque eh, se siente una vibra muy diferente el tema de la seguridad es algo que yo creo que muchas personas que nos queremos venir a vivir aquí a Canadá pues lo, la, la, lo valoramos bastante y pues no se diga, aquí este, hay estas, estos edificios que ven aquí son los edificios que están enfrente del de Costco de Bornaby Costco de Bornaby está allá al fondo y este lugar nos gusta mucho porque está este, bastante amplio tiene una buena vista como todos de los edificios no es bon, Vancouver y, y sentimos esa modernidad, esa, visual, esa, esa, padre bon esa parte bonita de aquí, de, de, este, de esta zona de Burnaby. Adicionalmente estos árboles que ven aquí, todos estos, cuando es el cambio de que es de invierno a primavera y de lo que es de verano a otoño, se ven, eh, se ven su, el cambio de, de las hojas, el color de las hojas. Entonces este lugar nos, nos agrada mucho, entre otras cosas porque aparte venimos aquí de repente por algunas cosas de la despensa, pues nos, nos gusta bastante Gonzayas. Y bueno, eh, ¿qué opinan al respecto de este video? ¿Qué opinan de estos sacrificios? ¿Qué, ¿Qué sacrificios estarían dispuestos ustedes a hacer para poderse venir aquí a Canadá? Nos gustaría poderlos leer, este, simplemente saber cuál es el esfuerzo que están pasando o simplemente qué opinan al respecto. Sus comentarios son bien recibidos De momento sería todo Gonzayas Nos estamos viendo en el próximo video Y nos da gusto que nos estén acompañando aquí cada ocho días Vamos a despedirnos de Ana y de Tenochito ¿Algunas palabras que quieran decir? ¿Sí? Orales y pues eh, algo que quiera, algo que más que quieras agregar, amor? Este ahora me agarran en curva <risa> y distraído. Ajá. Y pues bueno. Este. Cuídense mucho, Gonzayas. Estamos en contacto. Fuerte abrazo. Pónganle todas las, todas las ganas para que su sueño, cualquier sueño que tengan, se haga realidad. Hagan que suceda. Make it real. Bye bye.